con nuestro amigo y hermano Roberto Neris, desde San Juan, Puerto Rico, donde él está siguiendo la serie del Caribe, mucho más de cerca que nosotros, pero él nos mantendrá informado a cada uno de ustedes en estos precisos momentos. Vamos a conexión con Roberto, ahí está. Buenos días, Roberto. Buenos días, Luis. Buenos días, qué bueno. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los fanáticos del toque del mediodía. Su primo Roberto Juan está haciendo conexión en vivo y directo desde la isla del Encanto, Puerto Rico. Específicamente estoy ahora en la casa Bacardí. Bacardí es uno de los ron más populares a nivel mundial, producido, embotellado, exportado desde Puerto Rico para el mundo. Y vinimos aquí a compartir y a conocer la experiencia de cómo se produce este ron aquí en Puerto Rico. Eh, Luis, así como tú lo dices, la Serie del Caribe eh, ha dado un giro tremendo porque han quedado los cuatro equipos favoritos ya en lo que es esta segunda ronda. Hoy eh, solamente partido para completar el calendario. Mañana comienza ya la semifinal y depende de los, los, los dos equipos que queden arriba entonces pasan a la final el viernes. Recuérdate eh, el que el día de hoy... Eh, esos partidos, aunque sería para completar la fase de grupo, tienen una valía especial porque estaría dando el orden de clasificación. Sabes, tiene todavía hoy, tiene un poco de esencia los partidos de hoy porque hay tres equipos que están empatados en primera posición, como es México, República Dominicana y Venezuela. ...y de que la semifinal se jugaría el primero con el cuarto... ...y el segundo con el tercero. Aún en el día de hoy hay mucha más emoción en esa serie del Caribe. Sí, así es, así es, Luis. Eh, hoy eh, un partido eh, soldado, como es el norteamericano... ...totalmente eh, vendido. Eh, el partido de Puerto Rico y República Dominicana. De hecho, eh, para poderle más sensación... Hoy, eh, haciendo el lanzamiento de honor de la primera bola, estará eh, el artista puertorriqueño Ozuna, eh, conjuntamente con el Big Papi, David Ortiz. O sea, esto ha llevado eh, eh, a que también los fanáticos de estos eh, grandes exponentes, en el caso de Ozuna, en el caso de Big Papi, pues se integren a esta, a esta fiesta del Caribe que es la serie eh, San Juan 2.1 Es decir que hoy se espera a casa llena eh, El gira Principalmente el partido que está aportado Para las 8 de la noche Entre Puerto Rico y República Dominicana Roberto, ayer te vimos en conexión Y vimos la algarabía La alegría que tú juntos A los demás fanáticos dominicanos viendo cuando impulsamos la primera carrera y mucho más emoción aún y euforia cuando nos fuimos delante en el partido. Pero, ¿qué tal has vivido tú, junto a esos fanáticos desde allá, esa clasificación en el día de ayer de República Dominicana al pase de la semifinal? Bueno, fíjate, cuando eh, Wilkie conectó el cuadrangular, que remontó tres carreras, y nos fuimos arriba cuatro carreras por, por tres, a, a, de verdad que fue algo... Eh, sumamente emocionante, los fanáticos enloquecieron eh, mayormente, hay una cantidad de dominicanos que vinieron a disfrutar de, de, de esta cena Caribe, y eso fue algo indescriptible, o sea y, y, y todo coincidió que en ese momento eh, estuvimos conectados en vivo y pudimos eh, eh, transmitir ¿no? la alegría, porque a veces en la transmisión, en televisión en la cadena de transmisión, no se ve eh, quizás esta está garabilla de los fanáticos Así que fue algo sumamente eh, eh, emocionante. Bueno, mira, Jaluis. Eh, eh. Ah, eh, creo que la noche de hoy va a tener un toquecito especial, aunque ya todo el equipo están clasificados, porque últimamente entre República Dominicana y Puerto Rico han creado una rivalidad en esta serie del Caribe. Y como tú resaltabas, ya está asolado, todo está vendido para la, no para la noche de hoy. Es decir, que el partido de hoy le puede poner un toquecito extra tanto la fanaticada para la algarabía y los mismos jugadores que son los protagonistas de este partido. Sí, a, a, así es, así es. Eh, eso es algo eh, tradicional, porque la República Dominicana esa realidad y más en el, en el béisbol de la serie del Caribe. Pero eh, nada, hoy eh, partido lleno, vamos para allá a disfrutar eh, de, de esta de esta tremenda tenemos amigos. ¿De dónde? Eres? Sí, claro, Dominicano. Claro. ¿De ¿Qué parte? De la República Dominicana. La capital. La capital. Viene a apoyar sí. al equipo. Claro. Sí. Bueno, aquí, señores, estamos en Bacardí Ahora mismo, eh, Paloma Tour, encabezado por José Rodríguez, realizando un tour corre, corre, corre, con, con, con todos los turistas. Ahora vamos a tomar un autobús. Ojalá sí. se puedan sí, quedar, corre, se puedan quedar corre, para corre, que vean parte del tour que vamos parte del tour que vamos a tomar ahora en, en un carrito para conocer estas instalaciones que déjeme decir bastante grandes eh, eh, las instalaciones de aquí de la casa Bacardí que produce el, el, el ron de, de, de fama mundial eh, Bacardí, aquí pueden ver eh, ya vamos a montarlo aquí en, en, un, en un trencito eh, vamos a montarlo aquí en un trencito bueno, miren. Aquí estamos ya en el trocito con los muchachos del tour. Ya a Juan José, a los muchachos aquí, ya vamos a arrancar el tour. Así que nada, nosotros les vamos a llevar el testimonio. Vale, claro. a Jimmy ahí, el internacional. Sí. Así que lo dejo allá para poder disfrutar este tour, Luis. Gracias, Roberto, por hacer conexión con nosotros y seguir contándonos desde mucho más cerca, desde allá, San Juan, Puerto Rico y cómo está aconteciendo todo de la serie del Caribe. Muchos saludos a esos fanáticos dominicanos que están apoyando para allá y de los demás países. Así que nosotros seguimos aquí con mucho más. Recordar.